iniciar con la masterclass número uno que es Aterriza tu idea de proyecto a cargo de Tomás Guido que él es miembro de Transit Project. Hoy contaremos eh, con la moderación de Cristian Venegas que él es coordinador académico de Bajo Radar. Les cuento un poquito quiénes son ellos para irnos conociendo. Eh, Cristian Venegas Barrientos es gestor y productor chileno, experto en diseño, gestión y e implementación de proyectos y espacios artísticos y culturales desde el año 2004, con una amplia experiencia en el sector artístico y políticas públicas en materia cultural. Es fundador de la agencia Porvenir, dedicada al acompañamiento de instituciones y proyectos creativos desde la planificación estratégica y el diseño de contenidos. Ha dirigido diversos centros culturales de vocación pública vinculados al fomento y educación artística no formal la generación de talentos jóvenes y la promoción de la innovación social. Por otra parte, Tomás Guido es miembro de Transit Project de Barcelona. Actualmente lidera Planta 1, centro de investigación en cultura en Barcelona, impulsado por Transit Project, CEPS Project, Social e ITD. Tiene un diplomado en diseño industrial en la Escuela de Artes Aplicadas y posgrado en gestión y políticas culturales de la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado... Su carrera profesional entre América Latina y España al frente de procesos de cooperación cultural internacional y del diseño y producción de proyectos artísticos centrado en la creación de redes y proyectos sociales. Ha sido parte de equipos de consultoría en programas de mediación como Redes Arte Paz, Art for Change, Fundación La Calcha y Premio Luis Carula para la transformación social. Bienvenidos, eh, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con Tomás. Adelante. Muchas gracias Diana, muchas gracias a Limca, a Tijuanarte, a Infoculta por, por abrirnos el espacio eh, y dejarnos eh, acompañarles eh, y haber podido eh, emprender este, este programa Bajo Radar que como ya sabéis, eh, cuyo objetivo principal es poder estar cerca, acompañaros, detectar, acompañar y acercar herramientas y, y para, para reformularnos y repensarnos eh, en clave de, de innovación cultural. Eh, hoy también he invitado a Cristian a, a dar la charla. Él también eh, está detrás de todo el, el backup de, de, de, de, de Bajo Radar y, y con él vamos a estar, y, y un grupo de asesores de tránsito, vamos a estar revisando los proyectos, eh, los ejercicios semanales que os vamos a plantear a través de estas masterclass. Y, y también quería quería como también fuese un sitio más amable, un lugar de charla, de, de compartir este espacio eh, con diferentes miradas. O sea que, que digamos que con Cristian vamos a intentar ir hablando e ir avanzando en el, en el Business Model Canvas, que es en lo que nos centra hoy en esta charla. Eh, ante Antes de empezar, eh, también comentaros que esta, esta Masterclass, al ser la primera, y darla yo como parte del equipo de Transit que estamos liderando el, el, el Bajo Radar, también como, como enmarcar un poquito eh, lo que os espera en las cuatro masterclass y que esta, esta primera también sirva un poco para acabar de, de entender el programa y, y, y lo, que queremos, lo que queremos conseguir en, a lo largo de las cuatro masterclass junto a vosotros. Eh, bueno, eh, básicamente eso. Eh, bajo radar plantea cuatro webinars que los estaremos realizando los sábados, eh, que ya realizamos el primero de la semana pasada. A lo largo de todo el mes de noviembre tendremos sábados webinars que son mesas redondas, mesas redondas en donde hemos invitado a agentes culturales bajo radar a que nos compartan esas eh, estrategias y esos procesos in, entendemos que entendemos innovadores o que marcan maneras de hacer, como, como unos espacios de, de inspiración, que los toméis como unos espacios de conocer, de, de, de absorber ideas, de, de que os puedan abrir un poco la mente. Y las cuatro masterclass en las que queremos que esas ideas se aterricen y os vamos a ir acercando cuatro herramientas o, o algunas herramientas a través de las cuatro masterclass eh, que os deben servir para planificar, para aterrizar y para a lo largo de estas cuatro semanas construir una hoja de ruta, una hoja de ruta que os ayude a reformular vuestra idea de proyecto, vuestra organización, vuestra manera de afrontar la situación actual. No, no tan solo buscamos proyectos exactamente, sino que buscamos tal vez actitudes ¿no? de, de afrontar o, o líneas de trabajo. ¿no? Nosotros pensamos que, que los proyectos culturales son, deben ser líquidos, o sea, se deben adaptar, deben ser eh, largos, deben ser eh, son como, como una carrera de fondo. Yo siempre digo que esto de la gestión cultural es como una carrera de fondo a la que hay que adaptarse y hay que saber transformar los proyectos. Entonces lo que abogamos en Bajo Radar es a tener esa, esa, ese, ese impulso, ese, ese, ese fondo o esa línea de trabajo que nos permita después eh, que, que sea infinita, ¿no? que desde, desde esa motivación profunda que queremos emprender con nuestros proyectos, después podamos eh, llegar a, a desarrollar cualquier formato, sea un, una escuela, un centro cultural, un programa de formación, una publicación, un ciclo de conferencias, una exposición, ¿no? todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir como a nivel formato, pero que parta de esa actitud, de esa idea, de esa, de esa fuerza de valor. Bueno, no me enrollo, eh, básicamente eh, sí que decir que hoy daremos eh, el Business Model Canvas en esta primera clase, que es como una hoja de ruta, nos vamos a pasar una horita charlando sobre él y la idea es que salgáis de aquí eh, sabiéndolo usar y que os sirva como una herramienta útil, sobre todo, a, a mí le decía Diana hace un ratito eh, lo sigo usando y me, me, me sirve y me parece que es una herramienta fundamental, muy simple y que os puede ayudar mucho a, a, a aterrizar ideas ¿no? y a pensar que es lo que hemos venido hoy eh, pero digamos que es sobre esta matriz que vamos a presentar esta tarde, donde eh, vamos a trabajar a lo largo de las próximas cuatro semanas en las tres masterclass que quedan por delante, eh, que las podéis ver en directo o las mandaremos a todos los que habéis, eh, estáis en este acompañamiento online y las mandaremos vía mail semana a semana, eh, podáis que las masterclass os sirvan para retroalimentar esta primera este business model canvas y que trabaje sea nuestra nuestro campo base desde donde ir aterrizando todas las ideas eh, que os vayan surgiendo en, en este proceso durante todo el mes de noviembre. O sea que, por lo tanto, la clase de hoy, además, plantea las bases para afrontar las cuatro semanas. Eh, vamos a tener... Eh, bueno, las presentaré un poco, pero vamos a tener tres masterclass. Una eh, eh, que dará Marc Talá, director de eh, Mucho, eh, uno de los estudios más importantes de, de diseño en Barcelona que ayudan mucho a pensar a las marcas su identidad. Eh, con él pensaremos la propuesta de valor y las motivaciones profundas que os contaba del proyecto, casi tan fundamental como todo lo demás. Eh, vamos a contar con Julia López Varela, eh, directora de Impact Hub, una red internacional de más de, de, más de 180 países de espacios de coworking working eh, muy, muy centrada en proyectos con impacto social. Eh, ella nos hablará de, de, de, aprend de aprender de nuestras comunidades y cómo construir y, y llegar a, a estos públicos y a nuestra, y a nuestra red de ¿no? a, a impactar. Eh, o detectar nuestra comunidad o a donde queremos llegar. ¿no? Y con Jordi y Joanos haremos otra clase fundamental, que es la de alianzas para alcanzar nuestros objetivos. Eh, digamos que esperamos poder planificar estos objetivos y con Jordi lo que haremos es pensar quién nos va a ayudar a, a, a lograrlos y cómo se crean alianzas. O sea que también creo que es una clase fundamental. Pensamos que estas cuatro masterclass son... Eh, yo las pienso así, también las veré, eh, digamos, como cuatro lugares desde donde, desde donde marcar los pilares fundamentales para emprender cualquier proyecto cultural. Digamos que también os invitamos a, en cada, hemos planificado un pequeño ejercicio por clase para que nos lo mandéis después de cada semana y lo trabajéis durante la semana y nos lo mandéis a, a través del mail bajo eh, .org, es el mail que estamos usando para todo, cualquier duda, eh, ahí contestamos preguntas, dudas y eh, ahí iremos recogiendo los ejercicios semanales para iros dando feedback en la medida que vayáis trabajando. Con esto yo creo que queda claro un poco el marco de, de dónde estamos de esta masterclass y dónde se sitúa. Eh, y, y si queréis, empezamos al, con, con, con, esta, con esta primera clase. Eh, aterriza tu idea de proyecto eh, con el Business Model Canvas. Vamos allá. Bueno, eh, me he quedado, eh, no sé, no, bueno, no me veo, pero me he quedado aquí con el Business Model Canvas. Eh, sobre pantalla. David, nos, aquí nos acompaña David en el soporte técnico detrás. No puedo ver a, a Cristian y no puedo verme a mí. Es hay alguna manera de solucionarlo. Pero bueno, si no, pues hablaré. Me pongo, me, me pongo a hablar solo. Ah, ¿Cómo lo oh, puedo? De repente puedes. Ahora pues te veo que... a Cristian, y, y me sí. gusta. Sí, me porque, gusta. porque yo hablo y, y seguramente vale. aparece. Sí, de repente haces bueno, escape y ahí puedes avanzar. Listo. Contigo al menos ya, perdón con el problema técnico, pero así ya no me veo hablando solo con una pantalla. Ah, pero vamos. te vemos, dale, dale. dale. Gracias. Eh, Business Model Canvas, como veréis... o Guárdalo un momento, David, todavía y vamos a hablar un poquito para presentarlo. Os lo mandamos, el Business Model Canvas os lo mandamos al, al correo con, con esta semana con, donde os invitábamos a esta charla. Eh, espero que lo podáis tener impreso o, o, o lo vayamos dibujando o tener una hoja y un papel para dibujarlo. Básicamente eso es esa parrilla, esa cuadrícula con nueve casillas clave eh, que vamos a trabajar a lo largo de esta clase. ¿Qué es el Business Model Canvas? Antes de, de, de meternos, básicamente es una herramienta, como os contaba, fundamental para, para, dimensionar, para dimensionar nuestro proyecto y tener en una sola hoja todos los, todos los componentes que, que entran en juego en el, en, el, en el momento de poner en marcha cualquier idea, cualquier organización, cualquier iniciativa. Es, eh, digamos, que siempre que plantea de, en, a su manera. Eh, nueve variables que, van, que están conectadas, interrelacionadas y hay que tener en cuenta. Por lo tanto, el Business Model Canvas, al ser esta parrilla, eh, nos permite tener esa dimensión global de todo el proyecto. Es una herramienta que también sirve para verificar la sostenibilidad, para darnos cuenta, para ver errores, para detectar eh, si lo que tenemos en la cabeza nos permite... Eh, eh, es, es, es, es viable es, es, es coherente eh, por lo tanto por eso decíamos que es, es muy boni, muy bonito trabajar con él para poder eh, aterrizar nuestras ideas y también es una variable también porque nos, nos permite ver si será sostenible sostenible en el sentido de, de, de, de esa de, sí, de esa viabilidad no también ahí se, se describe desde, lo veremos más adelante, desde nuestro equipo hasta nuestra estructura de costes, desde nuestros valores eh, conceptuales que hay detrás del proyecto hasta nuestra comunidad. O sea, y, y, y de, de forma que, que, que podemos ver la relación que tienen todas estas cuestiones y cómo unas afectan a, a las otras. ¿no? Entonces, eh, en definitiva, lo que queremos también es permitir entender esa sostenibilidad del proyecto, no tanto económica, sino conceptual, medioambiental, social, que ya anotábamos en, en, en todo el programa y que en la primera webinar se, se hizo mucha referencia. ¿no? Un concepto de sostenibilidad de entender no tanto la sostenibilidad económica, sino la viabilidad del proyecto. Aquí no queremos que nadie se haga rico con cultura, sino que lo que hacemos y lo que queremos es que estos proyectos bajo radar, alternativos, innovadores, ser, seguramente emergentes, puedan Construir una estrategia de trabajo sostenible, viable y que nos permita desarrollarla en el tiempo, sin perder esa energía que es la que mueve estos procesos de innovación en cultura. Unas ideas clave antes de empezar, eh, para que lo tengáis claro. El Business World Canvas no es un lugar, no es una matriz en donde tengáis que escribir. Es, una, es, un, es un lugar donde vais a aterrizar ideas, donde vais a dejar palabras clave que os van a permitir construir después del discurso, os van a permitir después escribir un proyecto, os van a permitir tener todos los conceptos que hay que explicar. Pero no es el lugar donde explicar, es el lugar donde dejar las ideas eh, y, y, y sintetizar las ideas que os permitan después desarrollar el discurso. Por lo tanto, os pedimos eh, concreción en el, eh, porque si no, tampoco será útil a vosotros. La idea es que el Business Model Canvas es una herramienta que, podéis, que podáis mover, utilizar. Desde ya, nosotros eh, os, os invitamos a imprimirla en grande, a dibujarlas en pliegos, en folios grandes, a mano. No os volváis locos, es una cuadrícula al final. Ahora la, la aprenderemos bien y la veremos bien en detalle, pero son, es una cuadrícula con nueve casillas y la idea también es que la podáis imprimir en una pizarra, la podáis tener en vuestra oficina. Es una herramienta que se, normalmente se trabaja con posits, ¿no? los posits de colores. ¿Por qué? Porque los posits nos permiten dejar esos conceptos, <risa> gracias Cristian, conceptos y quitar y poner. Porque el Business World Canvas también es muy importante para estar actualizando el día, poder actualizar el día a día el proyecto sin tener que volver a escribir un proyecto de 20 hojas sino que ahí es como el, el campo de, de operaciones, ¿no? Entonces, ese, ese, ese tablero os, os invito. Yo siempre digo, al final vale la pena tenerlo en la mesita de noche por si a alguien se le ocurre una idea maravillosa cuando en el último momento la nota y, y, y queda ahí, ¿no? Eh, por lo tanto, nueve casillas para desarrollar en esta próxima hora que tenemos por delante. Tres ideas en cada casilla. Tres ideas básicas. Si tenéis tres ideas en cada casilla, vais sobrados. Hay material para tirar por el techo. Eh, con tres ideas claras que vosotros estéis, las, las podáis transmitir y, y, y que se refieran a lo que vosotros queréis, lo, lo que tenéis en la cabeza, tendríais de sobras. O sea que por eso os decimos que es muy eh, ágil. Y el último detallito es que también el Business Model Canvas, al ser una aguja en donde vamos a tener todo el, la, toda, todo el proyecto a la vista, es, un, es un, una matriz que puedes empezar por donde tú quieras. Lo acabaremos de ver ahora cuando empecemos a trabajar, pero la idea es que hay muchas cosas que ya sabemos que ya tenemos, con las que ya contamos, aliados, personas, ideas con las que, que, que, que queremos, que, que son fundamentales en nuestros proyectos y que para vos, para nosotros son líneas eh, cruciales, ¿no? Eh, líneas rojas, eh, cosas que no queremos que cambien, equipos, personas, eh, colaboradores. Entonces, esas ya las podemos eh, aterrizar, ¿no? Ya las podemos. Eh, si tenemos un aliado, si queremos trabajar con una escuela, si queremos trabajar en un barrio. Eh, o en un lugar concreto, esas cosas que ustedes ya saben que están viven en una ciudad, que quieren hacer un proyecto a nivel nacional o internacional, esas cosas ya pueden empezarlas a aterrizar y ahora veremos dónde, dónde se aterriza cada una de las cosas. Pero lo bueno también del Business Small Canvas es que nos permite volcar todo lo que tenemos en la cabeza de una sobre un papel y que tenga cierta estructura. Esta será, sobre todo, es la idea construir estructura y una base sólida a nuestros proyectos gracias al business model canvas a lo largo de las próximas tres semanas iréis profundizando, esperamos que las webinars y las masterclass os permitan eh, rehacerlo por eso ya desde ya os invito a tenerlo a mano y, y que sea vuestro tablero de, de juego con esto, ahora sí David, sin borrarme a Cristian eh, eh, lanza el Business Model Canvas, perfecto. Cristian, ¿tú querías decir algo más sobre el, un poco el marco de, de, de, de, del, del Business Model Canvas? Eh, mira, finalmente creo que está muy resuelto sobre tu explicación. Yo creo que primero primero saludar a los más de 30 y casi 37 personas que ya están viéndonos hasta ahora. Me da la impresión, esperemos que de, de, de gran parte del norte de México, así que saludarlas a, a todas y a todos. Eh, y sí, tú dijiste cosas muy interesantes, yo creo que eh, las podemos ir a ahondar en el, en el resto de la, de la sesión, pero tres ideas centrales. Uno que eh, es súper importante, y aquí lo recalco, de que esto no es la escritura de un proyecto en, volcada a una metodología, porque... Eh, yo vengo saliendo de un proceso, tú lo dijiste, yo, a mí me tocó acompañar a, a la comunidad de, de, de Valencia, la, la, los funcionarios municipales de cultura en Valencia, y trabajamos esta metodología, y al principio había una confusión respecto a eh, qué tanto había que argumentar, qué tanto había que incluir en cada casillero, y claro, y a veces cuando uno leía los ejercicios, la verdad que parecían verdaderos proyectos completos, entonces, aquí la intención es precisamente que esto sea, como bien tú lo, decí, como lo decías, o sea, una simplificación gráfica de un proyecto cierto, con los principales elementos de valor. Eso por un lado. Y lo segundo es que para que funcione, para que vayan eh, todas las amigas y amigos que nos están viendo hasta ahora, para que les sirva algo muy esencial pero práctico. Tienen que tener una idea de proyecto a cual aplicar la metodología. O sea, no sirve decir voy a hacer un business model cambio si no sé qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero mejorar, eh... ¿Para qué quiero utilizar el, el, la metodología? O sea, en el fondo tengo que decir a ver, si trabajo en un proyecto cultural, bueno, ¿qué quiero? Eh, volver a hacerlo un festival de mejor manera y a lo mejor el, el business más tiene que ver con la reingeniería de la nueva versión del, del festival. O si trabajo con un equipo de personas, eh, ¿cuál va a ser mi propuesta? Eh, una nueva metodología de educación artística para eh, estudiantes de la educación superior, por ejemplo. O sea, hay que pensar en una idea de proyectos para que sobre eso, cierto, vamos aplicando el, el Business Model Canvas. Y por último, lo que tú también señalabas, es una metodología que nunca, eh, no es fija, porque eh, va, eh, es tan dinámica que va cambiando desde cuando uno la hace la primera vez, a, bueno, uh, eh, vamos a estar juntos hasta el 7 de diciembre, pero fíjense que de aquí al 7 de diciembre van a tener varias versiones, porque van a ir encontrando que la propuesta de valor es mejor, que tienen mejores aliados, que algunos beneficiarios con los que pensaban a lo mejor no eran los correctos, sino que son los adecuados, en fin. O sea, eso es lo, una de las cosas más importantes que tiene esta metodología, porque permite ir haciendo estos ajustes a medida que vaya avanzando el curso. Así que yo se los recomiendo totalmente y vengo saliendo de un, de un proceso. Así que eh, al principio nos costaba ahí como eh, eh, de alguna manera eh, dar con una metodología que se utiliza mucho en el mundo privado y en, y en las empresas finalmente, pero que a la larga permite generar muchos puentes con otros sectores que por lo general no se vinculan con el ámbito cultural. Así que, démosle, perfecto. De una, entonces eh, también es un, me, me olvidé decir que es una, una, una herramienta que proviene del mundo de la emprendeduría, de la empresa. De las, de, las, de, de, de las agencias de, de, ¿no? de consultoría de empresarial eh, de trabajo para, de, para trabajar en equipos para volcar mucha, para, es una, una herramienta muy buena para, para, ¿no? para trabajar colaborativamente para aterrizar inteligencia colectiva y, y cuando ustedes la googleen, la busquen van a ver que hablan tiene un lenguaje del sector empresarial y del marketing en Bajo Radar y en Camaleones, el curso que acompaña al programa Bajo Radar, eh, proponemos, eh, por un lado, ¿no? Lanzábamos, eh, lanzamos, eh, eh, proponemos la, ¿no? romper esa lanza, o lanzar esa lanza, perdón, no, ahora no me acuerdo cómo es la expresión, pero, pero la, la lanza de, de, de, de perder el miedo y los complejos a hablar, de lo que cuesta la cultura, a, a entender que la cultura tiene, tiene su, su parte no tan eh, romántica sino como de, de gestión ¿no? y eso en, en el sector cultural siempre nos ha costado mucho eh, entender. Que además, si tenemos que encontrar aliados, tenemos que aprender nuevos lenguajes y debemos salirnos del sector cultural para buscar esos aliados y, eso, y, y encontrarnos. Y buscar esos, esos, esos lenguajes que nos permitan hacer entender nuestros proyectos. Yo creo que es algo fundamental para sacar adelante nuestros proyectos es poder comunicarlos, poderlos eh, eh, llevar y explicar a otro tipo de aliados que no que vienen de la educación, que vienen de, de la empresa, que vienen del sector público y que habla otros lenguajes que no no el de la creatividad, ¿no? Si entonces por lo tanto también es la propuesta de, una de los canvas es es no tenerle miedo al lenguaje y, y y por otro lado, desde Transit Projects llevamos muchos años eh, traduciendo este business model canvas que viene del, viene del mundo empresarial y del, del emprendimiento al sector cultural. ¿no? Pensamos que sí se, se entiende y entonces hay algunas, algunas, algunos conceptos que vamos a traducir eh, para que en el, no nos den miedo en el sector cultural, pero que sí los llamemos por su nombre. Y que no tengamos miedo a decir lo que cuestan las cosas. Hablar de dinero, hablar de canales, hablar de, de aliados. Pues vamos allá. Eh, como os decía, el Business Model Canvas, como veréis, tiene nueve casillas. Nueve, nueve, nueve casillas que en realidad hablan de nueve... Cla nueve, nueve variables que decíamos eh, contiene cualquier proyecto cultural. Al final podríamos decir con quién lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuánto cuesta lo que vamos a hacer... Las Típicas preguntas clásicas de, de, del periodismo, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, cuándo aprendíamos en, en el colegio? Estas nueve preguntas se, se, se plasman aquí con otros nombres, pero siguen siendo las nueve mismas preguntas eh, que, que hay que hacerse cuando vamos a planificar, plan, planear un proyecto, ¿no? Y tener muy claro es quién, quién, quién es, con quién, cuándo, dónde, qué queremos hacer. Lo bonito del Business of the en esta hoja es que... Es, que todo eso queda plasmado. Esas nueve casillas que trabajan, hay que trabajarlas independientemente son como nuevas nueve capas que va a tener el proyecto y que lo van a, a, a alimentar. Cada, cap, cada, cada una de las casillas es independiente y está completamente relacionada con el resto de las nueve casillas. Algunas están más cerca de, de, de otras y, y, y, y, las, y las envenenan más, pero digamos que todas son complementarias, todas son importantes, todas son independientes y hay que trabajarlas en su, en su justa medida. Pero, eh, y, y, y entre todas están relacionadas, pero lo, lo importante es que en cada casilla vamos a describir cosas diferentes y nos van a permitir también ya empezar a separar eh, eh, y a estructurar todo nuestro proyecto. Antes de meternos en las nueve casillas e ir una por una, eh, quiero que veáis la forma eh, de la, del Business Model Canvas. No es una cuadrícula exacta, no es una cuadrícula... Hay casillas que tienen tamaños más grandes, hay, tienen como un orden. Vamos a, a analizar esa forma y por qué esa forma. Veréis que el Business Model Canvas tiene tres casillas principales. Una central que se llama propuesta de valor, y dos en los laterales, la de beneficiarios y la de aliados. Son tres columnas y me gusta imaginármelas como tres columnas de nuestro proyecto. Son vitales y ocupan el doble, son más grandes que el resto, son las más importantes. Hay que ponerles el doble de cariño y además ya os digo que las próximas tres masterclass de Bajo Radar se dedican cada una a una de ellas lo que os contaba, propuesta, valor, beneficiarios y aliados van a ser las tres próximas masterclass que os recomiendo muy mucho y, y porque son como lo que os permitirá, esas masterclass os permitirá realmente darle mucho contenido a, a esas tres casillas y repensar vuestro proyecto desde esas tres casillas que son fundamentales. Eh, en la base encontramos dos casillas, una, una base que lo, que lo sostiene todo, que es la estructura de costes y la fuente, las fuentes de ingresos. En Tránsito nos gusta incluso construir dos casillas más abajo, que serían la, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social, pero no vamos a entrar hoy ahí, nos vamos a quedar con la estructura básica, pero digamos que la base es como, el, la, aquí se habla ya ya como es una herramienta empresarial, se habla bastante de estructura de costes e ingresos, o sea, dinerillo, de, eh, recursos económicos, y está muy planteada en ese, en ese lenguaje. Entraremos un poquito más adelante y, y, ¿no? y os contaré, pero, pero digamos que la estructura de costes, así como un primer, alian, un primer avance, nos va a decir lo que, lo que nos va a costar hacer lo que queremos hacer y las fuentes de ingresos lo que... ¿De dónde podría venir el, el, la práctica para hacerlo? Eso tiene que, más o menos, quedar a la par para ser sostenibles. Y todo lo que se escriba en esas casillas va a venir un poco de todo lo que nos propongamos en este Business Model Canvas. Pero mmm, me he adelantado un poquito, luego profundizaremos. Digamos que tiene, tenemos tres columnas, tenemos una base que lo sostiene todo y luego tenemos... Las, al, del lado izquierdo, actividades y recursos, entre medio de la propuesta de valor y los aliados, do, unas casillas intermedias entre esas dos columnas. Y del otro lado, relaciones y canales, otras dos casillas intermedias entre las dos columnas. Y esas tienen mucho que ver con, con en dónde están colocadas. ¿no? Eh, tres columnas: la base, la. Una, otras, eh, otras coordenadas importantes, esas cuatro casillas. Y otro gran, y otro ya para entrar en materia, eh, concepto importante de partida es que os deis cuenta que eh, el Business Model Canvas tiene un lado derecho y un lado izquierdo. O sea, la propuesta de valor es la casilla central. Es por la que vamos a empezar, pero es la que da juego a todo el Business model Canvas. Está en el centro porque mira alrededor de todo el a, a todas las, al resto de casillas. Y las casillas que quedan del lado derecho y las casillas del lado de izquierdo tienen la siguiente lógica. En el lado derecho vamos a escribir todo lo que proyectamos hacia afuera. Lo que la gente va a saber de nuestro proyecto, lo que nuestros públicos, nuestras comunidades, nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros beneficiarios, van a saber de nosotros. Todo lo que ellos puedan saber sobre el proyecto va en el lado derecho y esto es un punto de partida importante para separar las cosas de dónde las coloco. Si la gente lo puede saber y queréis que lo sepa, va a ir del lado derecho. Las casillas, todas las cosas que se refieren a nuestra estructura interna, a nuestras eh, alianzas secretas, a nuestro equipo, a nuestro a, a, a actividades que, que hay que hacer pero que luego no se van a ver o que parecen mmm, como hacer una página web y que tienes... ¿no? y te pasas tres meses haciendo una página web y luego al final ese trabajo nadie lo sabe porque lo único que ven es la página web, irá el trabajo de hacer el, ¿no? esa, esa parte interna del backup, el backend y ¿no? el, el hardware y el no el backend y el, digamos, ¿no? como toda esa estructura interna, toda esa, esa maquinaria interna que hay detrás de los proyectos, la vamos a describir en el lado izquierdo. Entonces, eso también es súper importante tenerlo claro para después, cuando empecemos a aterrizar ideas, eh, eh, pues sepamos va, se dónde van, porque se nos surgirán muchas dudas de, de dónde coloco las cosas, ¿no? Y vale, yo creo que con esto también tenemos ya una pequeña estructura de dónde estamos parados y, y cómo funciona el Business model Canvas, ¿no? Cristian. Sí, eh, y también señalar que, que a ver de hecho ya, ya tenemos un par de preguntas y eh, agradecemos a todos que nos están haciendo las preguntas vamos a tratar de irlas como como analizando en el transcurso pero la idea también es que, que Tomás pueda avanzar en el en las casillas para que una vez que ya estén más o menos resueltas las podamos ir eh, eh, eh, respondiendo de manera eh, que le sirva a cada uno de ustedes. Ahora, una cosa que sí es importante, es que cuando uno desarrolla un modelo como este, claro, efectivamente, y alguien lo decía ahí en el chat, eh, una de las cosas necesarias es que uno necesita nuevos aliados, y cuando hablamos de, de nuevos aliados hablamos de la sostenibilidad del proyecto. Y estas ideas, eh, por lo general, para que sean sostenibles, a mi juicio tienen que basarse en que tengan beneficiarios, usuarios o comunidades, o sea que le sirvan a alguien ¿cierto? Pero por otro lado que también tengan una plataforma y un soporte de aliados que te permitan eh, sacar adelante o llevar a cabo esta idea de proyecto, entonces por ahí hablamos un poco de esta sostenibilidad entre estos usuarios y entre estos aliados que eh, para un ejercicio como el que se plantea acá eh, eh, es, un, es una tarea que que no es menor, pero que eh, permite que, que al momento de hacerla puedas eh, avanzar en tu idea de proyecto. Así que no sé si quieres avanzar, Tomás. O quieres, Ava, con alguna... Avancemos, pero es vital Ava. lo que acabas de decir y gracias porque me parece que lo quiero remarcar. Es súper importante entender la sostenibilidad cultural no solo como la sostenibilidad económica. Claro. Eh, y esto es algo que, que nos gusta mucho reforzar y se me había pasado. Eh, pero sí... Eh, nosotros entendemos que si, una si un proyecto tiene una gran comunidad de usuarios, de beneficiarios, de personas que quieran que eso pase realmente tenemos identificada un montón, un grupo de colectivos de artistas, una, un barrio una, los habitantes de un barrio que quieren que pase tu proyecto y estamos, somos sinceros eso es, le dará tiene apunta a, a tener posible sostenibilidad en el futuro. Si nosotros tenemos una red de aliados, una red de instituciones, si sabemos trabajar y compartir nuestros valores con otras, nuestro proyecto sabe trabajar en alianza y crea una comunidad de institucional, de instituciones, organizaciones. Eh, eso es casi más importante que los recursos económicos. Es vital. Los recursos económicos. Es que la gente está obsesionada con, con, con de dónde sale la plática. Pero la plática sale cuando tienes una comunidad de, de instituciones y cuando tienes una comunidad de personas que quieren que pase. Entonces, eso, eso para, para empezar. En cuanto a las preguntas que ya teníamos adelantadas, darme un poquito de tiempo eh, eh, que las, las acabaremos de contestar. Eh, Más, en Chile decimos, decimos, a propósito de la que tú acá señalas, decimos es mejor tener amigos que plata solo te digo eso es un gran refrán que me imagino que se puede comprender en México igual vale, vale vamos allá vale, vamos. Eh, como veréis tenemos nueve casillas las voy a nombrar todas un poquito para que entendamos propuesta de valor el punch de nuestro proyecto aquí va la descripción aquí va la casilla central lo que decíamos es la que va a de fuego ahora iremos a ella directamente porque es la primera que os vamos a contar Relaciones, canales, ben, relaciones y canales tienen que ver con la, la, la están inter, muy bien relacionadas eh, con los beneficiarios, son las casillas que, que quedan entre medio entre estas dos columnas. Eh, beneficiario se refiere y traduciendo ese lenguaje empresarial ¿no? a nuestra comunidad, a nuestros usuarios, a nuestros todas las personas a las que queremos impactar con nuestro proyecto. Actividades, recursos, actividades clave, recursos clave, eh, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, lo que tenemos, necesitaremos, la lista de tareas, aliados, esas organizaciones que nos van a acompañar en el camino, cuáles sean colectivos, eh, ya hablaremos de ellas, estructura de costes y fuentes de ingreso. Vamos allá. La propuesta de valor. La propuesta de valor, como os decía, va a ser una de las cuatro masterclass que haremos la semana que viene. Yo os adelanto. En eh, la, la, la propuesta de valor se describe vuestra, el, vuestra idea de proyecto, qué queréis hacer, pero se describen sobre todo las motivaciones profundas. La propuesta de valor, por una parte, es el discurso que vamos a contar sobre nuestro, de, sobre nuestro proyecto a nuestra comunidad, a esa comunidad de personas y a esa comunidad de aliados. Mira hacia los dos lados. Ahí describimos la, la, la esencia del proyecto. Ahí describimos eh, lo que queremos hacer, pero cuáles son, los, sobre todo, los valores diferenciales. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, si nosotros hacemos unos programa educativo en colegios sobre, con, a través de la danza contemporánea, debemos saber describir ahí el valor diferencial de, de nuestro proyecto, porque proyectos de danza contemporánea en escuela debe haber millones. Por lo tanto, nosotros ahí debemos ser capaces de describir qué hace diferente a nuestros proyectos, qué hace único a nuestros proyectos, por qué somos especiales. Como veréis ahí, eh, ya os dejábamos en este Business Model Canvas algunas anotaciones para, para, para ir marcando eh, para, para, para, para guiaros, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar el mundo con mi proyecto? Es la motivación. A veces parece que, y, y me, me, me vuelvo al inicio, que tengamos que escribir el proyecto aquí. y No se tiene que escribir el proyecto. Aquí debe escribirnos su porqué, su, su, su razón de ser, lo que nos hará levantarnos por la mañana todos los días. Debe ser lo suficientemente clara para que lo entienda todo el mundo y debemos estar. Y debe, y, y debe crear esa atmósfera en la que creemos eh, en, este, en este punto para describir la, la, la, la propuesta de valor siempre me gusta hablar del caso de Harry Devinson Harry Devinson fabrica motos es una empresa de motos nada menos sexy que una empresa de motocicletas pero Harry Devinson consigue que la gente se, se tatúe Harry Devinson. La primera pregunta que nos debemos hacer es si el nombre, de nuestro, si nos tatuaríamos, por lo tanto, si nos tatuaríamos nosotros el, el, el, el nombre de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, de nuestra organización, ¿realmente creemos en los valores de lo que estamos haciendo? Harry Davidson, por lo tanto, creemos y creo que, que, que con eso se entiende muy bien. Eh, su propuesta de valor Harry Denson habla de, de una comunidad, de una manera de vivir y, y todas esas personas que quieren, creen en esas maneras de vivir y apuestan por esa forma de vida y, y esas formas de valores se compran a Harry Denson podrían comprar motos más baratas se podrían comprar motos más buenas se podrían comprar motos más rápidas pero se compran a Harry Denson porque creen en los valores. Por lo tanto, en la propuesta de valor lo que remitimos es que hagáis el ejercicio de, de pensar qué es lo que, lo que va a mover el proyecto. La educación, la inclusión social, eh, la, la, la, la, la, apoyar a cierta comunidad, eh, poner en valor eh, las lenguas eh, indígenas, eh, es una misión, es casi la misión imposible. Es algo que nos va a dar trabajo toda la vida, que nos va a marcar nuestro camino. Eh, que este año lo haremos con una publicación y el año que viene haremos una exposición y el año que viene haremos, o, y el siguiente haremos un, otro proyecto. Pero el, la, la propuesta de valor de, de, de, de, de fondo siempre seguirá siendo la misma. Es la que nos va a permitir que, Comunidades de personas crean en nuestro proyecto y comunidades de aliados crean en nuestro proyecto. Una propuesta de valor fuerte. Y por lo tanto, es tan importante esta casilla que os envío a, a la Masterclass del próximo martes que trabajaréis con Marc Atalá para repensarla bien, para entrar en todos los detalles, pero que, pero que la tengáis muy en cuenta. La propuesta de valor y algo que ya también os lo dejo aquí marcado, se tiene que entender. Eh, tenemos el problema en cultura que encriptamos, que nos sofisticamos, eh, sofisticamos demasiado nuestros proyectos, nuestros procesos. Y hay que ser un poco más, eh, tal vez, eh, humildes, simples, claros, eh, no tan ambiciosos, o sea, bueno, no tan ambiciosos. Eh, sí, hay que ser ambiciosos, pero en el sentido de educar a los niños del mundo es muy ambicioso, pero es claro y, es, y se entiende. Y lo importante aquí es que vosotros sepáis describir de las, la, la, las, las ideas de fuerza de vuestro proyecto, la, los objetivos de fondo y, la, ¿no? y, ese, y esa meta que, que, que os estáis marcando ¿no? con vuestro proyecto, esos, esas motivaciones profundas. Cristian. Sí, y además yo creo que eh, sumándome sumando a lo que tú señalas, creo que una de los de los elementos esenciales para cuando uno empieza a escribir o tratar de, de encontrar estas propuestas de valor, que yo recomiendo que por lo general no sean más de tres ideas fuerza, porque también cuando si uno ve en el casillero no es mucho el espacio, entonces en un postit uno podrá escribir, ¿cierto? Dos líneas con una idea y así después puede repetirlo hasta tres, pero una de las cosas que funciona bien es tal vez ver si de lo que estás proponiendo, eh, si es algo nuevo, o si vas a mejorar algún tipo de, de servicio o producto, o si lo vas a hacer de manera diferente, porque ojo que a veces hay muchos proyectos parecidos, muchas iniciativas parecidas, pero una idea fuerte de tu propuesta de valor podría ser que tú lo vas a hacer diferente. Ahora, decir en la propuesta de valor que lo voy a hacer diferente no es una propuesta de valor, hay que contar. ¿Cómo lo vas a hacer? Diferente. Y eso se transforma en un argumento de valor. Entonces, ahí para que no, no, no nos perdamos. Eh, Otros otro consejos. Que sea bien al grano. Si quieres poner un par de datos, alguna cifra, para complementar un poco tu relato, eh, puede servir. Pero lo importante, como, como bien señalaba Tomás, es que no dejar de ser ambicioso, pero también teniendo en cuenta de que hay muchas iniciativas que son muy parecidas. Ah, algo muy importante, que me pasó varias veces en los ejercicios que apoyaba en esta otra comunidad que cerramos hace un par de semanas, donde colocaban en la propuesta de valor el formato de la actividad de, del, del proyecto, así como hacer el festival de cine eh, gratuito en X ciudad. Así como está planteado, a mi juicio, eso no es una propuesta de valor, porque como tú bien lo dices, hay festivales en todos lados. Ahora, ¿qué es lo distinto? y dónde cada, cada uno o cada uno de ustedes tiene que indagar eh, sobre, y tiene que indagar, ojo, sobre eh, problemáticas o necesidades que tenga la comunidad en esto que uno está tratando de, de, de cubrir en este tipo de, de proyectos. Yo creo que aquí podemos poner un, un, algún ejemplito. Si, estamos, si nosotros tenemos entre manos lanzar un festival de, de, de cine, la propuesta de valor no es lanzar un festival de cine. La propuesta de valor será todo lo que lo haga diferente y, o que queramos impulsar desde ese festival de cine. Las propuestas de valor serán si es de un festival de cine de mujeres, si es un festival de cine de, de, de películas independientes, para, para promover la creatividad en México. La propuesta de valor será si es de, de, de, de, de cineastas emergentes, si es de es un festival de cine de temas sociales, si es, es eh, lo que queremos promover son los temas sociales, los artistas emergentes, las mujeres, las comunidades, a través de un festival de cine, a través de una publicación, a través de una exposición. Por lo tanto, volvamos a decir... ¿Qué es, ¿Cuáles son los valores que, te, que tiene nuestro proyecto? Eh, no describamos ahí, habrá lugar para describirlo. Eh, esa propuesta de valor tiene que ser clara y tiene que hablar a nuestros beneficiarios. Cuando hablamos de beneficiarios, hablamos de eso, sí, de nuestros públicos en cultura. Eh, hablamos de nuestras comunidades a las que queremos impactar, hablamos de las personas a las que queremos llegar, las personas que queremos a lo mejor que sean parte de nuestro proyecto, eh, que nos acompañen, que sean abran, apartan, que, que si es un proceso participativo, o sea, eh, en cultura no podemos decir clientes, de, y, y en cultura ya queda demostrado que el, los participantes en la nueva realidad son con, son productores de muchos de los contenidos de nuestros proyectos, ¿no? Comparten las fotos de nuestros proyectos en sus redes, eh, son, son casi como unos aliados a veces, ¿no? Eh, por ahí, eh, pensar muy bien, eh, de identificar, bueno, vamos a quedarnos ahí, eh, lo importante ahí es, bueno, que ahí describiríamos eh, normalmente... No, lo fácil sería decir nuestro proyecto va dirigido a habitantes de la ciudad de Hermosillo, a jóvenes de la, de la ciudad de Hermosillo o de Nogales o de Tijuana o de o, o mujeres o personas mayores o estudiantes o niños de escuelas o, o grupos de, de, de, de, o comunidades de, de punk. Podría ser o comunidades de diseñadores o comunidades de personas que hacen cine. El target, el famoso target, eh, aquí yo quiero romperlo y no volver a hablar de, de, de esos de no volver a nombrar a las personas a las que va dirigido el proyecto en, y empaquetarlas de esa manera. ¿Por qué? Porque... Con Julia López Varela en su clase, eh, en su siguiente masterclass, eh, veréis y trabajaréis de sobre eh, entender a, la, a, la, a, la, a las, que, que las comunidades, que los grupos de personas que nosotros empaquetamos son muy diferentes. En, en, en, este, en esta casilla yo os invito a hacer el ejercicio de pensar si vuestra comunidad son Chicos que van a una escuela en Hermosillo de hasta 10 años y vais a trabajar con niños, penséis en personalizar cada uno de esos niños penséis en ponerles nombres a tres niños, penséis qué edad, si tienen hermanos, si tienen padres que trabajan, si, qué, qué orígenes, qué nivel económico tienen, que intentéis sacar un DNI, un documento nacional de identidad, con nombre del padre, nombre de la madre, edad, cuánto dinero tiene en el bolsillo, qué le preocupa, dónde está su escuela, está cerca, su padre tiene trabajo, no tiene trabajo, su madre es eh, mexicana, no, eh, es de Estados Unidos... Eh, empezar a entender las realidades, porque un, un, un, un niño de 10 años español se puede llamar José García y se puede llamar Vladimir Smirsic O sea, porque eh, el, el, el, la idea aquí es, es que entender y, y cuando ponerle nombre y cara y empatizar, y ahí hay alguien en el chat que nos comentaba si, si el... el sobre los, los mapas de la empatía. Aquí es donde van los mapas de la empatía. Hacer un mapa de empatía, que seguramente será una de las herramientas que os va a compartir Julia, y los encontraréis en el Business Model Canvas, Hay en, el, en, la, en el aula de herramientas para camaleones, que también ahí lo, lo nombramos. Es ahí donde empezamos a, a hacer ese ejercicio de empatizar con las personas que conforman a nuestra comunidad. Y que... Un chico de 18 años puede ser completamente diferente a otro y que como ese hay miles. Pero cuando tengamos identificada a una persona, vamos a poder saber cómo llegar a ellos, cómo comunicarnos con ellos, qué le gusta, qué no le gusta, si entiende nuestra propuesta de valor, si nuestra propuesta de valor realmente es algo que le interesa, porque a veces en ese sentido no eh, estamos... Eh, somos muy rápidos en decir esto es súper interesante, mi proyecto va a ser increíble, pero nunca hemos hecho la pregunta a nuestra comunidad si realmente le parece increíble, le parece interesante. A mí, al modo de ejemplo, me pasó con un proyecto en un espacio de coworking donde yo trabajaba, que llegué porque me habían, no me habían dado la subvención y tenía un tipo que hacía aplicaciones sentado a mi lado y yo me volví indignado porque no me habían dado el, el, el recurso. Económico para sacar adelante el proyecto, y el tipo me preguntó: ¿pero ¿Tú tienes 100 personas identificadas que creen que, que quieren que pase lo que tú estás proponiendo? Porque si las tienes identificadas y realmente quieren que pase, no necesitas el recurso económico. Llámalas, actívalas, que ponga un euro cada uno y tenés 100 euros para ponerlo, o que sean ellos ¿no? eh, los que los que activen el proyecto o que parta de ahí. ¿Cómo vamos a, a, a construir esa comunidad? ¿Qué podemos aprender de esa comunidad? ¿Quiénes conforman esa comunidad? Y ahí me paso a las siguientes dos casillas. Las dos casillas centrales que están entre la propuesta de valor y las de beneficiarios públicos. Las casillas de relaciones y la casilla de canales. Cuando estamos empezamos a hablar, a, a, a, a, a, a, normalmente cuando veáis Business World Campus por ahí, veréis que la casilla de relaciones eh, dibujan un, un, unos corazones de amor, ¿no? eh, Porque en esa casilla vamos a escribir qué tipo de relación queremos mantener con nuestra comunidad. Son unas personas que solo vienen el día del evento. Son unas personas que nos ayudan a pensar. Son unas personas que son socias de nuestro proyecto, son las personas con las que hablamos cada día, cada semana, cada mes, son las personas que nos ayudan a trabajar, a, a, a, a, a, a difundir nuestro proyecto en las redes, qué tipo de relaciones, de, de, ¿no? de, de maneras de contactar. Eh, normalmente los supermercados nos están dando unas, unas tarjetitas de la tarjeta de cliente. Hágase tarjeta de cliente, le hacemos la tarjeta de cliente y así usted consigue descuentos. Esa es una manera, es una manera de relacionarnos con, una, con un supermercado. En cultura tenemos que pensar en si podemos abrir es, eh, procesos, de, eh, podemos abrir los procesos de, de trabajo en nuestros proyectos, si queremos que la gente decida. ¿Qué tipo de película quieren ver en el próximo evento? ¿Qué tipo de... ¿Qué les gustaría... ¿Qué exposición les gustaría ver en nuestro centro cultural? ¿Qué película es la mejor del festival de cine que hemos hecho? ¿Cuáles son esas maneras en donde invitamos a participar y a relacionarnos y a construir una relación con nuestros socios? Ay, perdón, tengo aquí una gente trabajando que están haciendo un poco de ruido. Merche. Por favor, estoy mostrando una clase. Hablar bajito. Gracias, perdón. <risa> Cosas del directo. <risa> eh, luego, al final de la clase, os daré una, una, una vuelta por planta 1 para que conozcáis el espacio. Eh, entonces, esas relaciones, eh, eh, en, este, en esa casilla de relaciones, vamos a, a, a describir esas eso, esos, esas, esas canales que, con los que vamos a entablar esas relaciones. Eh, eh, no, esas, es, esas estrategias con las que planteamos esta, entablar esas relaciones. La, la, la siguiente casilla es qué canales vamos a usar. ¿no? qué canales lo, la, la, lo que se nos viene a la cabeza inmediatamente es la, la página web de nuestros proyectos, las redes sociales. A mí me gusta mucho hablar aquí de que en cultura el canal es el propio formato de nuestro proyecto. Por eso, cuando Cristian nos, nos anotaba, es que en la propuesta de valor me describen que, que mmm, la propuesta de valor me, me describen el festival de cine. Tal vez el festival de cine como formato cultural es donde lo, que, lo tenemos que colocar en canal, porque nuestro festival, nuestro evento, nuestra exposición, nuestra publicación, es de por sí una manera de comunicar los valores si decíamos que apostábamos por la ecología, vamos a tener que hacer una publicación con papel reciclado por lo tanto la publicación es una manera de comunicar y de compartir los valores que queremos promover eh, por lo tanto ahí a mí me gusta cuando hacemos el Business Model Canvas en cultura, empezar a describir qué vamos a hacer, qué estamos proponiendo esa idea que os morís de ganas de contar en realidad está en el, en, el, en, el, en el lugar de canal. O sea, quiero hacer un libro, quiero hacer un festival. Nosotros estamos haciendo una página web, una plataforma de, de, de, de intercambio, de, de, un, de objetos, eh, una biblioteca compartida. Ese, ese, ese proyecto maravilloso que estáis pensando es un canal para describir los conceptos que... para para hacer llegar los conceptos que os estáis, los valores que os queréis proponer. ¿no? Digamos que con esto también se acaba de describir eh, todo lo que la gente va a saber de vosotros. ¿no? Me vuelvo al, al inicio. Entre, entre las relaciones, los canales, los beneficiarios, eh, tenéis que conseguir... Describir lo que queréis hacer, lo que queréis que la gente sepa y, y, y lo, que, lo que ¿no? mirar un poco al futuro, ¿no? a donde lograr describir las metas que os estáis proponiendo. Eh, porque del lado izquierdo, que nos vamos a ir ahora, vamos a describir un poco el presente y el pasado, ¿no? lo que hay que hay detrás para poder alcanzar lo que va hacia adelante. Un pequeño detalle antes de pasar de lado. Y, y volviendo a los beneficiarios en los beneficiarios siempre vamos a escribir a personas, nunca vamos a poner la escuela como muchos si vamos a trabajar como, con una escuela diremos los estudiantes de esa escuela y no diremos la escuela porque la escuela como institución se va a ir del otro lado del business model canvas lo que nosotros queremos es impactar a personas, no a instituciones, los proyectos son para alguien, para mejorar la vida de alguien, para ofrecerles un lugar de encuentro, para lugar, un lugar de expresión, pero es para personas, para hablar sobre algo y, es, y tenemos que impactar en personas y debemos volver a ese, a ese, a ese tema de, de empatizar y de, y, ver a, y, de, y de detectar muy bien a quién queremos y, por lo tanto, de ese lado nunca pondremos instituciones, ¿sí? ¿Más? ya eh, sí, eh, sobre eso, un poco para, para cerrar ese punto, eh, me pasaba que cuando tenía que revisar los lo ejercicios en la casilla de, de beneficiario claro, ocurrían cosas como eh, la ciudad eh, de, tal, de tal distrito, eh, toda la ciudad, todos los estudiantes. Entonces, claro, incluso eh, eh, también me tocó leer... Eh, de, eh, como beneficiarios público general, ¿ya? Y cl claro, ¿cuál es la intención al menos de, de, de esta casilla? Es precisamente que hagamos un ejercicio mucho más profundo de a quién finalmente vamos o queremos impactar, porque de lo contrario, si no tenemos muy claro a quién le va a interesar, no tenemos muy claro quiénes van a ser nuestros usuarios y no tenemos muy claro finalmente... Eh, ¿Cuál va a ser el impacto a nivel de persona? Claro, es muy difícil que después eh, resolvamos ot otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con buscar los mejores aliados, buscar las mejores relaciones, los mejores canales. Claro, pero si no tenemos muy claro quién es ese otro que está o, o esa otra que está esperando o que a lo mejor va a recibir nuestro proyecto, es bien difícil que podamos describir la siguiente etapa. Y esto es súper importante, que mmm, también es una anotación que eh, en, el, en la cuestión de que el Business model Canvas nos sirve para dimensionar. Aquí no estamos hablando de que tengamos que hacer proyectos que impacten en mil niños o diez mil niños. Podemos hacer proyectos que impacten en diez niños, en tres niños. Eh, y, y a lo mejor ese es el proyecto, ayudar a, a tres niños. Y para eso, cuando sepamos que son tres niños vamos a desarrollar toda una metodología para apoyarles con unos aliados, para, con toda una estructura. Pero vamos a ayudar a tres. Y, y saber que son tres nos va a ayudar a pensar qué tipo de aliados necesitamos. Porque si ponemos que son 300 o 3.000 o 30.000, nos va a cambiar todo el proyecto, nos va a cambiar la estructura de costes, nos va a cambiar la estructura de aliados, nos va a cambiar las actividades clave que tenemos que hacer, nos van a cambiar un montón de cosas. Por lo tanto, a quiénes son, cómo son, cómo se llaman y hasta cuántos queremos llegar. Y eso lo decidís vosotros, solo vosotros, porque eso es muy importante. A mí me gusta... Decir que el Business model Canvas nos permite dimensionar hasta dónde queremos llegar. Y nuestro, el grado de, de, de proyecto que queremos hacer, solo lo decidimos nosotros. Nos vamos para el otro lado. Hay muchas preguntas en este... Sí, no. Hay comentarios y un par de preguntas que, no. que tienen que ver con el, con el ejercicio. Vale, pues vamos al, vámonos al otro lado, que vamos bien de tiempo, siete, llevamos una horita, nos queda media horita. Eh, en aliados, del otro lado, como os decíamos, el lado izquierdo, vamos a volver un poco a la, a la, a la, a la, al hardware, ¿no? a la parte dura, a la parte un poco más aburridora. tal No va aburridora, sino lo, lo, la estructura interna, ¿no? la, lo que hay detrás del proyecto. Lo, lo, eh, la casilla de aliados. Esto volviendo a, a, a, a decir, eh, a, retomando lo que decíamos al principio, construir una, una, una red de aliados es vital. Y la casilla de aliados, por una parte que se refiere básicamente a con quiénes contamos o con quiénes queremos trabajar y quiénes nos podrían apoyar y qué, les, qué, nos van a, qué vamos a hacer juntos. Eh, yo siempre para explicar esta, esta, esta casilla, me gusta eh, poner el, el, la máxima de olvidarnos que el aliado es una persona a la que le pedimos algo. La palabra pedir me vuelve loco y no la quiero usar. Eh, porque en cultura estamos muy acostumbrados a pensar en eso, ¿no? Eh, voy a pedirle a esta organización que me dé algo para mi proyecto. Y yo lo que quiero es abogar por un espíritu de ofrecer y de entender que nuestros proyectos culturales ofrecen oportunidades a los aliados. Eh, y que... Cambiemos el discurso. Cuando nosotros hacemos un proyecto cultural, estamos abriendo una plataforma desde donde hacer cosas y ofrecemos a nuestros aliados la oportunidad de trabajar con nosotros. Ofrecemos oportunidades educativas a escuelas, ofrecemos eh, generar conocimiento a universidades, ofrecemos desde nuestros proyectos eh, llegar a una comunidad, a, a, a ciertas instituciones cultura, eh, públicas o sea, siempre digo que, en, que debemos y cuando hay, ahí me refiero a otra segunda pregunta que vi sobre aprender nuevos lenguajes es que nosotros debemos aprender el lenguaje de nuestro aliado y si nuestro aliado es una escuela debemos entender en qué términos habla un, una escuela una escuela no le interesa voy a decir una barbaridad eh, pero para que se entienda eh, no le interesa la cultura no le interesa el arte contemporáneo no le interesa la música le interesa educar a los niños a los que tiene que atender cada mañana de su vida les interesa educar si ustedes hablan de educación con ellos les abrirán la puerta si ustedes hablan de arte contemporáneo no es el lugar el arte contemporáneo es el museo en la escuela se educa a niños cuando ustedes entiendan que en los valores lo que tenemos que es describir es los los valores que podemos ofrecer desde nuestros proyectos a aliados y esos valores que compartimos porque nuestros proyectos ciertamente serán educativos serán digitales serán eh, impactarán socialmente serán medioambientales serán describir y detectar qué valores Vamos a trabajar desde nuestro proyecto y con qué aliados queremos trabajar y partir desde ahí nos permitirá después construir y ver qué pone cada organización, qué podemos nosotros hacer por nuestros aliados y qué pueden hacer nuestros aliados por nuestro proyecto, pero porque los dos persiguen una misma propuesta de valor y la comparten. Y esta es otra de las casillas súper interesante, súper valiosa, que me de las ganas de que llegue a la clase con Jordi Joanos, eh, que nos va a dedicar dos horitas a pensar las diferentes formas de aliarse, las diferentes cuestiones de, de, de cooperar, de colaborar, de coproducir, las maneras de, ¿no? de, de trabajar con nuestros aliados. Eh, claro, aquí hay que tener muy en cuenta, a veces... Un aliado nos puede exigir demasiado, nos puede ofrecer algo a cambio de un montón de trabajo. Hay que saber valorar las alianzas, ¿no? Si nosotros le ofrecemos un colegio nuestra propuesta a un, a, un, a un colegio y un colegio nos dice, sí, pero yo tengo 5.000 niños y esto habría que hacer para 5.000 niños, a lo mejor el proyecto alcanza una dimensión que nosotros no somos capaces de... de, de de sacar adelante y, por lo tanto, esto iría en contra del proyecto. Y hemos conseguido el apoyo de un colegio que apuesta por nuestro proyecto. Entonces, eh, valoremos qué aliados queremos llegar, qué nos van a pedir, pero habrá tiempo para pensar la cantidad de aliados en esa clase. Eh, por ahora, como os decía, pensar aquí los aliados con los que os gustaría trabajar, los aliados con los que ya contáis, por lo tanto, esta casilla también podríais eh, empezar a, a dibujarla fácilmente. Cuando yo os decía, aquí vamos a poner las organizaciones, eh, se abre un punto importante que es decir, si nosotros decíamos que íbamos a trabajar con una escuela en beneficiario, vamos a poner los estudiantes de esa escuela, de tal edad y, y, y, y, y con ciertas características. En aliados pondremos a la escuela. Ahí sí pondremos a la escuela. Pero sí, la escuela se va a beneficiar de nuestro proyecto. Por supuesto que se va a beneficiar. Y nosotros también nos vamos a beneficiar de nuestro proyecto. Mucha gente se va a beneficiar. Pero lo importante aquí es detectar si es un aliado o es, o, o es una, la persona a la que queremos llegar con, nuestra, con nuestro proyecto. ¿no? Y sobre todo remarcar la idea de qué ofrecemos desde nuestros proyectos a nuestros aliados. Qué ofrecemos, no qué pedimos. Pues siempre digo, si un aliado me ofrece, yo cualquier cosa le digo que sí, ya me va bien. Que usted tiene un espacio, bienvenido, hagámoslo en su espacio. Que usted tiene eh, un equipo de personas, bienvenidos, qué bueno, yo necesito gente para trabajar conmigo. Que usted tiene recursos económicos, pues bienvenidos. Pero los aliados seguramente nos van a hacer modificar nuestros proyectos. Y eso casi seguro. Nos van a decir sí, pero lo hacemos el año que viene. Sí, pero lo hacemos en tal lugar. Sí, pero lo hacemos de esta manera. Sí, pero. Y por lo tanto, nos va a mover el business model Canvas. Y se nos van a tener. Y vamos a tener que reformular. Y vamos a tener que revisar los, los públicos, las relaciones, los canales lo que queríamos hacer, con las nuevas aportaciones, porque tenemos un aliado que nos puede ayudar a sacarlo adelante, pero que también nos exige cambios. Y nosotros tenemos que ser líquidos, flexibles, camaleónicos, ¿no? Eh, y por eso también es tan interesante el Business Model Canvas, porque nos va a permitir ser ágiles y, y estar muy al día de, de, de, de los cambios que, que hay en cualquier proyecto cultural, ¿no? cuando realmente nos ponemos a, a sacarlo adelante. ¿no? Entre la casilla de la propuesta de valor y la casilla de Aliados, perdona, Cristian, ¿quieres eh, comentar algo sobre Aliados? Básicamente, eh, algo que siempre es recurrente y, y que yo creo que los que nos están viendo ahora eh, para, para compartirlo con, con todos es que cuando ya tenemos resuelto la propuesta de valor, cuando ya de alguna manera tenemos más o menos definida esta comunidad o estas comunidades, que pueden ser en diversas capas o nichos porque va a depender del impacto que, que esté produciendo nuestra solución. Al momento de, de hablar de aliados, hay dos tipos de aliados que, eh, que se nos olvidan eh, de manera reiterativa. Y lo digo porque me ha tocado revisar mucho ejercicio. Y es, si estoy hablando de que voy a ayudar a, a, a los estudiantes de una escuela específica en un barrio, eh, de un distrito muy muy eh, acotado, periférico, en fin, y en los aliados pongo el Ministerio de Cultura, pongo el Centro Cultural no sé qué, y un montón de otros aliados, y no tengo ningún aliado local territorial, me parece algo extraño. O sea, también hay que pensar de que, que hay que mirar estos aliados en función un poco de estas capas territoriales de donde nos movamos. Entonces, no olvidar que si... ¿Nuestro proyecto va a impactar microterritorialmente? Bueno, busquemos también esos aliados. Puede ser una junta de vecinos, puede ser un club de, de deportes o, o de fútbol local, en fin, eh, la, el, el, grupo, el grupo de música de, de una escuelita, en fin. O sea, no olvidemos que también hay grandes aliados como aliados estratégicos territoriales. Y lo segundo es que también se nos olvida que el, uno de los grandes aliados para todo proyecto cultural, creativo, artístico, son los medios de comunicación social. ¿ya? Y ahí no hablo de los grandes periódicos del país, no hablo de las grandes cadenas de televisión, no. Estoy hablando desde eh, portales web, desde eh, de sitios de, de, de contenido, de difusión cultural, de nicho, en fin. Hay medios de comunicación digitales que son mucho más pequeñitos, que a lo mejor son mucho más acotados, pero que me pueden servir mucho más de al momento de hacer alguna convocatoria, o para ser algún tipo de, de aliado más estratégico en este sentido. Súper interesante esta mirada de, de, de, de, de, de entender la dimensión de los aliados que necesitamos para sacar adelante un proyecto. Puede ser una asociación de vecinos, puede ser un, un, una asociación de comerciantes, puede ser... Eh, y lo bonito también es aprender a trabajar con ellos. ¿no? Eh, y entender que la asociación de comerciantes vela por los comercios del barrio. ¿Qué le puedes ofrecer tú a los comerciantes del barrio? Les puedes acercar artistas, les puedes proponer gente, les puedes poner clientes. ¿Desde dónde? Pero tienes que ser... Eh, ese es el, el reto bonito del gestor cultural, ¿no? Desde la cultura, dar valores a una asociación de comerciantes de un barrio, de repente, ¿no? Y llevarlos a otro lugar. Eh, lo bonito en cultura es que la propuesta de valor los valores eh, son, ya los tenemos eh, lo decíamos el otro día Coca-Cola no tiene propuesta de valor no tiene eh, vende Coca-Cola ahí no hay propuesta de valor en cultura lo bonito de la cultura es que ya tenemos unos proyectos que, que, la, que, que, que con millones de propuestas de valor con creatividad, con innovación el tema es que nosotros debemos aprender a, a a estructurarlos y hablar esos lenguajes de una asociación de comerciantes, de un Ministerio de Cultura, y a lo mejor un Ministerio de Cultura no es tan interesante tenerlo como aliado. Me parece que ahí se acaba el mundo si no hay las ayudas públicas. Cuando perdamos el miedo a hablar y, y, y, y entendamos que no, nuestros valores no están en juego, eh, ampliaremos mucho esa, esa, esa red de aliados. Y, y, y maneras y nuevas maneras de trabajar que esos aliados nos van a proponer y a las que nosotros debemos estar abiertos porque ya no es tan importante el festival, la publicación, de nuestro, sino que lo importante es nuestra propuesta de valor que hay detrás del proyecto. ¿no? Dos casillíticas que parecen como las más básicas, las más facilonas y tienen su qué, que son las actividades y los recursos. Actividades clave y recursos críticos. Hago esa, esa pequeña diferencia. Y voy a actividades. En actividades vamos a escribir lo que tenemos que hacer para hacer lo que queríamos hacer. No lo que vamos a hacer, por ejemplo. Y ahí hay también a veces ese, esos errores. Quiero hacer un festival de cine. Entonces, para hacer el festival de cine, por, no, aquí no podemos, la actividad es hacer el festival de cine. Sí es una actividad hacer el festival de cine, pero festival, aquí vamos a describir, a desgranar las actividades que debemos sacar adelante para organizar un festival de cine. Desarrollar la página web, contratar, conseguir las películas, lanzar una convocatoria para que los directores manden las películas, vender entradas, todas las listas de actividades. Eso nos permitirá también, a mí me gusta complementarla... Con actividades slash fecha. ¿Cómo planificar? ¿Qué actividades van primero? ¿Qué actividades van después? Si yo tengo, ah, voy a hacer un festival de cine, pues voy a tener que convocar a que los directores de cine me manden sus películas. Por lo tanto, voy a tener que una actividad será convocatoria para que los abierta para para seleccionar películas, para recibir películas. Eso tiene un tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a dedicarle a eso? Y es una actividad clave de mi festival de cine entonces, hacer la página web ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? y va a tener un tiempo entonces eso nos permite sacar una lista de qué tengo que hacer y qué tiempo voy a hacer y dimensionar también el proyecto en el tiempo y ser también tener alguna manera de, de, de autoevaluar si soy coherente con lo que me propongo hacer en el tiempo que tengo y en la dimensión con la que lo quiero hacer entonces, en actividades, a mí también me gusta mucho remarcar las actividades clave. Cualquier proyecto cultural, hoy en día, va a tener que desarrollar su capa digital. Va a tener que desarrollar su página web, va a tener que desarrollar sus, sus redes sociales. Casi que esa actividad es una actividad que es fundamental, pero no es clave porque las actividades clave a las que me refiero y quiero que tengáis en cuenta son las actividades que van a reforzar nuestra propuesta de valor. Si nosotros hemos dicho que nuestro festival de cine es para promocionar artistas emergentes, una actividad clave será encontrar artistas emergentes o que hasta emergentes. Esa es la actividad. Si ustedes se olvida de que había dicho en su propuesta de valor que su propuesta de valor era la creatividad emergente y no tiene actividades diseñadas específicamente para que la, la, esa creatividad emergente sea fundamental en su proyecto tendrá la web tendrá el festival, lo tendrá todo pero se habrá olvidado de su propuesta de valor y por lo tanto su proyecto será un proyecto cualquiera uno más, otro festival de cine más, porque no ha respetado, no respetado tus propias propuestas de valor. Entonces, las actividades importantes a las que habría que ahí hablar por eso, tres actividades vamos sobrados ¿qué actividades son clave en nuestros proyectos? No se trata, les pongo la tarea de que hagan todas las actividades en una hoja aparte y que describan las actividades que empiezan a prever que van a tener que hacer, pero marquen en amarillo y dejen en el Business Model Canvas las actividades clave ¿Cuáles son esas actividades que aportan valores? Y es como un checklist. Normalmente, cuando busquen un Business Model Canvas en Google, van a ver que hay una libretica con, con el chulito, ¿no? Con el clic, clic, clic. Eh, entonces, por un lado, las actividades, a mí me gusta llamarlas lista de tareas, y los recursos, listas de cosas que voy a necesitar. Los recursos son como cosas... Eh, el equipo, hablamos de recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos. O sea, el equipo con el que cuento y con el que necesitaré contar los diferentes perfiles para cubrir las diferentes tareas que me he propuesto. Si yo digo arriba en actividades, que una actividad importante es desarrollar la página web, voy a necesitar como recurso un programador web. Por lo tanto, ahí es cuando no os olvidéis que las casillas están interrelacionadas, que todo lo que yo he escrito en el lado derecho me, va, me está diciendo los recursos que yo voy a necesitar. O sea, todo lo que decimos que queremos hacer en el lado derecho revierte en el lado izquierdo, porque para conseguir llegar a mil personas, si he dicho en beneficiarios que quería llegar a mil personas, Necesitaré, necesitaré un tipo de aliados, tendré que hacer un tipo de actividades, tendré que necesitar un tipo de recursos. Ojo, iros que os sirva de espejo. Y ahí está la gracia del Business Model Canvas, que cada casilla, todo lo que decimos, revierte en otras casillas. A nosotros, como evaluadores de proyectos, nos va muy bien. El Business Model Canvas porque nos permite rápidamente evaluar dónde hay un problema. Usted me dice que quiere llegar a 10.000 personas con la asociación de comerciantes de un pueblo de 1.000 habitantes. ¡Pip! A lo mejor sí, veamos, estudiémoslo, pero tiene, está relacionado. ¿no? Entonces, en los recursos vamos a hacer la lista de todo lo que necesitamos, espacios físicos para hacer las actividades, eh, recursos técnicos, informáticos, equipo humano... ni tanto la, Aquí tampoco hablamos de plática, hablamos de que si una cosa que yo tengo detectada que hay que hacer, o la hago yo y la hace mi equipo, o la encargo a un agente externo y le pago para hacerlo, o en mi aliado me la hace, pero no hay más opciones. O la hago yo, o la hace otro, o me la hace un aliado. Si me la hace otro, le pago. Hacer el vídeo, la gráfica de, de, de mi evento cultural. la puedo ¿Tengo un diseñador gráfico en mi equipo? No. ¿Qué hago? ¿Me alío con un grupo de diseñadores gráficos? ¿O, ¿O les pago? Por lo tanto, todo lo que describamos en actividades, recursos y aliados, nos va a dar la estructura de costes. Y esto es importante, porque todo tiene un precio. Y en cultura debemos aprender a hablar de dinero. Y lamentablemente, nosotros también tenemos que pagar nuestro alquiler, tenemos familia, hijos y nos queremos ir de vacaciones alguna vez a pasear. Entonces, debemos saber que nuestro trabajo tiene un precio lo valoramos. Y, de, y, y si no sabemos cuánto vale nuestro trabajo, pensar que le pagaríais a alguien por hacer lo que, lo que tenéis que hacer y os olvidáis vosotros de hacerlo. Y si y, y, y se lo preguntáis, ¿qué te parecería cobrar tanto por todo esto? Mm, si te dice que no, es que tienes que subir la cifra. Pero vosotros tenéis que empezar también a construir un presupuesto en donde todas esas actividades, esas tres cositas que hay en cada casilla os van a generar costos y estructura de costos y se van a necesitar recursos. Algunos, lo bueno, es que algunos ya los tenéis, algunos los vais a cubrir. Que los vayáis a cubrir y que no necesitéis el dinero contante y sonante para hacerlo, no significa que no tenga valor económico. O sea, es parte del presupuesto, simplemente que es una parte que usted ya tiene. Y eso es interesante para buscar aliados porque hay una gran parte de cosas que se necesitan y que se tienen que hacer que usted puede asumir como organización, como colectivo, como con cuatro amigos que ya tienen los recursos necesarios, los espacios y tenéis muchas cosas que hacen que vuestro proyecto no esté a cero. Seguramente ya está al 50% y eso es muy importante también detectar. ¿Cuánto tenemos de lo que vamos a necesitar? Seguramente ya tenéis la mitad y estáis buscando la otra mitad. Cristian, ¿alguna...? Sí, eh, con respecto a los recursos y la estructura de costos, quisiera decir dos cosas. Eh, es súper recomendable que cuando abordemos esto en el lienzo del Business Model Canvas, coloquemos tal vez por un lado los recursos que tengo y abajo a lo mejor poner los que necesito y que no tengo. ¿Por qué? Porque en estricto rigor eh, lo que no tengo pero que voy a requerir eh, me puede servir mucho también incluso para resolver bien mejor mis aliados. O sea, ¿qué tipo de alianzas voy a necesitar con respecto a a las necesidades de recursos que tengo. Entonces eso como un primer, una primera idea para, para que sea más fácil escribirlo. Y con respecto a la estructura de, de costos que en el fondo... Eso no soy yo. No sé. Bueno, esa era la llamada de algún aliado que estaba, estaba llamando. No. Y con respecto al, a la estructura de costos, que es un presupuesto finalmente, ahí tal vez lo, lo, lo interesante es que cada ítem que coloquen, obviamente no coloquen todo un presupuesto cuando uno hace un, un, un proyecto, sino que coloquen grandes líneas, eh, eh, personal y equipo de producción, eh, eh, ficha técnica, en fin, como grandes ítems, y lo importante es que al lado coloquen una cifra referencial que nos permita después tener un monto total de esa estructura de costos, porque en el fondo así podemos saber, a ver, de cuánto estamos hablando de, de alguna manera, cuál, cuál es el, el monto, que obviamente es un aproximado, no, no se trata de, de que lo hagan directamente cotizando todo, pero sí que tengamos una relación de cuánto es... Eh, el monto total a lo que se refiere a esta idea de proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a propósito de lo que decía Tomás. Porque eso también está muy vinculado con las fuentes de ingresos. Ahí necesitamos saber desde dónde vamos a establecer una estructura de financiamiento para esta idea de proyecto. Y eso nos va a permitir más o menos avanzar en ese diseño de recursos. Dos apuntes finales a, este, a, esta, a estas casillas. Eh, por un lado... Cuando os comentaba lo de las actividades clave, que decidiéramos qué actividades clave refuerzan nuestros valores, eh, en la casilla de recursos, a mí me gusta detectar qué recursos son clave o qué recursos son críticos. O sea, qué recursos van a ser fundamentales para, por un lado, fortalecer nuestra propuesta de valor. Si queremos, por ejemplo, hacer un festival de cine emergente, ahora me ha por el festival de cine... De, de cine emergente, pues a lo mejor el lugar donde se haga ese festival debería tener mucho swing, no debería ser un lugar especial, por lo tanto será un recurso clave, y conseguir un sitio especial para hacer un, el evento es algo importante y, va a ser, y lo pondría en amarillito, ¿Qué recursos... Van a, tienen que ver con nuestra propuesta de valor que hacen que sea fundamental. Si nosotros tenemos un proyecto digital, que es una aplicación o no sé qué, el, el, el, el programador o el equipo de programadores va a ser un recurso clave porque si no, la aplicación o el proyecto digital cojea. Entonces, detectar muy bien cuáles recursos son súper fundamentales y me gusta también lo, eh, marcarme los recursos críticos. ¿qué recursos harían que el proyecto no se pudiera hacer? O sea, si me falla el espacio, si llueve ese día, ¿qué, qué, qué cosas van a hacer que todo pudiese caer? en. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué recursos y qué actividades son fundamentales? ¿no? En, en la que me, es donde, donde te la estás jugando. Y me parece... Por otro lado, la estructura de costos... Vosotros también debéis decidir, y os ayudará mucho a dimensionar el proyecto, porque siempre pongo el mismo ejemplo, un amigo me puede hacer la página web, un diseñador gráfico me puede hacer una página web y un estudio de comunicación me puede hacer una página web, pero los uno me la hace gratis, otro me, me cobra tres y el otro me cobra diez. Y ustedes son los únicos que pueden decidir hasta qué punto es importante la página web, la comunicación, la gráfica, cómo van a pagar el, al, al, cuánto le van a pagar el equipo humano, qué nivel tiene que tener ese equipo humano. Qué... Y ahí ustedes dimensionan también y se dimensiona muy bien el proyecto. ¿De qué tipo de proyecto? A veces nosotros evaluando proyectos solo con ver el presupuesto, sabemos qué tipo de proyecto estamos hablando. Solo mirando los currículums de las personas que forman parte del equipo, ya sabemos qué tipo de proyecto es, porque vemos que tiene una trayectoria, una manera de trabajar, una... y también nos, nos queda claro qué tipo de proyecto es. O sea, cada casilla, si miras que un proyecto, te llega un proyecto y tiene de aliado al Fondo Mundial, eh, al Banco Internacional o a, a la Asociación de Comerciantes, también, también te está dibujando y está dimensionando el proyecto y sabes qué tipo de proyecto. O sea, cada casilla nos está dando mucha información y es clave y tiene que ser coherente porque, no puedes, porque de esta manera ustedes van a poder empezar a, a, a, a ver luces rojas en, en, en su propia matriz, entonces yo creo que es muy interesante que la usen, que sean rápidos, que se la usen de una manera ágil, que la trabajen en equipos, que la trabajen con su grupo, que la muestren. Eh, las ideas no son reales hasta que las empiezas a hacer y se caen el 90% de las ideas antes de llegar al mes 1. Eh, pero te, poderla dibujar poderla dimensionar, poderla mostrar rápidamente, poderla explicar, que ustedes estructuren el discurso que sepan los valores eh, que puedan utilizar esto tanto para pensar su organización, un equipo de trabajo, un proyecto una etapa de un proyecto ¿Se puede el mismo de cámara nos puede servir para diseñar etapas en el mismo proyecto áreas de trabajo eh, o llevarlo a, una, a un nivel muchísimo más conceptual, ¿no? Que nos permita, bueno, el año que viene, el plan estratégico: qué aliados nos gustaría tener, a quiénes nos gustaría llegar, qué valores van a ser los importantes que van a atravesar toda nuestra programación cultural del año, eh, qué actividades son fundamentales, qué recursos contamos, qué recursos vamos a, a buscar al final. Podemos crear un mapa muy simple, pero que te lo puedes enmarcar ahí en la puerta de la oficina para verlo cada mañana y decir, estoy no, no, no perder el camino y, y realmente dibujar muy rápidamente la, la idea. ¿no? Eh, creo que si todas las casillas están bien hechas, la casilla de fuentes de ingresos vendrá solita. Eh, los ingresos llegarán solos, pero sí que está bien pensar en ciertas fuentes de ingresos. Una fuente de ingreso puede ser presentar el proyecto a una subvención a la que le esperamos solicitar tantos recursos económicos o puede ser crear una asociación y asociar y pedir una campaña de crowdfunding, vender camisetas, eh, hacer un, cualquier tipo de actividad complementaria para poder financiar el proyecto. Ustedes también pueden empezar a ver de dónde puede venir la plata inicial, qué fuentes son indispensables para poder arrancar el proyecto y también dimensionar. Eh, en, si yo digo que el proyecto, si quiero, ahora me pongo en plan mercenario para acabar. Si yo digo que quiero ganar 100 mil dólares, hay la posibilidad de que tenga aliados que aporten esos o que tenga 100 mil personas que aporten un dólar o 10 mil personas que aporten 10 dólares o 1000 personas que aporten 1000 dólares. Y por lo tanto, de nuevo, yo dimensiono hasta dónde quiero llegar. O sea que, márquense una cifra, a lo mejor, porque les ayudará solo, simple, solamente como el simple ejercicio de qué dimensión le quieren dar al proyecto. Teniendo en cuenta que los trabajadores de la cultura tenemos que pagar el alquiler, tenemos que poder tener una familia, tenemos que poder irnos de vacaciones y tenemos que poder ser sostenibles en el tiempo y pensar en el futuro. Entonces, no sean... Eh, se, apostemos por lo que es nuestro apostemos porque es viable apostemos por porque sí se pueden hacer las cosas y, y, y, y, y apostemos por nuestros proyectos esperamos os, os estaré acompañando en la masterclass del próximo martes y, y, y estaré como de, de acompañante de Marc Catalá iréis conociendo al resto del equipo de asesores a lo largo de las diferentes sesiones. Yo creo que con, por mi lado es todo. Cristian. Sí, yo solo también para, para finalizar, eh, porque tengo que entrar a otra reunión en este momento, pero eh, estoy muy atento un poco a a, a lo que está contándonos Tomás. Eh, eh, recomendaciones. Hagan ya su primer ejercicio de Business Model Canvas. Te, eh, impriman el, el PDF, el lienzo, y empiecen a, a trabajarlo eh, con lo que tengan, ¿Cierto? Porque lo, lo peor es, es tenerle miedo, es, es hacerlo al final del curso. No, háganlo ahora. ¿Por qué? Porque lo van a mejorar durante las cuatro semanas que les quedan con todas las masterclass, con los webinars de los sábados que están muy entretenidos, con, con todos los contenidos que están en el curso del aula virtual. O sea, de verdad que, como decía Tomás, es un ejercicio muy dinámico, pero hagan el primer ejercicio. Lo segundo es, cuando tengan ese primer ejercicio, compartanlo, Compártanlo con algún amigo, con alguna amiga que se los lea, que se los comente. Porque es importante también que uno vaya teniendo ese feedback al menos más cercano de que sí, si se va comprendiendo ciertas ideas generales. Y por último, lo otro sería que, que al final del proceso del curso, obviamente, eh, se puedan evaluar esto, estos mejores eh, eh, lienzos, porque... Lo que se espera es que obviamente de aquí salgan buenos proyectos, salgan buenas ideas de proyectos para seguir acompañándonos, me imagino que en un proceso más, más profundo cierto de, de, de proyectos en entornos colaborativos. Así que por mi parte agradecerles el, la invitación, eh, agradecerle a ti Tomás por, por invitarme a este, este día y, y que sigan aprovechando, que bajo radar está pero izquierda ahí en México. Sí, de una... Eh, eh, genial, Cristian. Eh, desde ya, refuerzo la idea que decía Cristian, enviarnos el primer Business Model Canvas y enviarnos el Business Model Canvas al final del, del, del programa. Eh, los veremos, los ayudaremos, los, los ayudaremos a pensarlos, a verlos, pero sobre todo para que vosotros eh, empecéis a trabajar eh, en... en en, en esta idea de proyecto y a repensar vuestro proyecto, vuestra organización, vuestro plan de trabajo sin miedos. Eh, se trata de, de, de acompañaros, de estar cerca. Las próximas tres clases os ayudarán también a repensar esas, como decíamos, esos, ese, a profundizar en, los, entre los, en las casillas fundamentales del Business Model Canvas. Eh, y semana a semana los propios también nos presentarán pequeños ejercicios para para hacerlos aparte y volver al business model Canvas, o sea nos vemos semana a semana las próximas cuatro semanas son fundamentales si no os podéis estar en alguna masterclass no pasa nada os la mandaremos vía correo electrónico cuando haya pasado y si no estáis en directo no pasa nada eh, pero sí nos encanta que, que os guardéis este tiempo y que podamos estar juntos eh, durante todo este mes de noviembre tan intenso bienvenidos a Bajarradar, un abrazo y nos vemos online hasta pronto.